Hola, mi nombre es Dr. Joel Ortega, cirujano colorectal, coloproctólogo y cirujano general. Quiero compartir con ustedes una muy buena experiencia que he tenido con Vegamovil, con el servicio que ellos tienen hasta la entrega de tu casa o tu oficina. Hace poco adquirí un vehículo con ellos y me han traído los documentos de mi vehículo hasta acá, mi oficina, mi consultorio. Aquí tenemos placa, matrícula, seguro. Y eso me ayuda y me ha evitado tener que salir de mi trabajo, tener que salir de mi oficina y dejar a mi paciente solo. Quiero agradecer a Vigamos por tan excelente servicio.